Amigos, retornamos nuevamente por aquí en este su espacio enfocado. Lo que es el acontecer deportivo para nosotros es de sumo interés. Como marcha nuestra de serie del Caribe, eso y otros temas más. Conversar en esta noche con el distinguido amigo, nuestro experto en asuntos deportivos, Michael Cueva. Michael, bienvenido nuevamente. Bien, saludos Robert, saludos a toda la gente también que te sigue en este espacio. Bueno, Robert, eh, hoy se está celebrando la cuarta eh, jornada de lo que es la serie del Caribe, su edición número 64 ya tuvimos un primer resultado que fue el equipo de Venezuela Venezuela que había perdido su primer encuentro acaba de derrotar al equipo de Colombia eh, dos carreras por una a Panamá, porque Colombia juega a las 8 de la noche frente a República Dominicana entonces ahora a las 3 de la tarde va el partido de México México jugará a las 3 en punto de la tarde que es la segunda jornada en el día de hoy entonces Colombia cierra con la República Dominicana a las 8 de la noche. Dominicana tiene 3 y 0. Con esa victoria de Venezuela ante la representación de Panamá se coloca en una buena posición porque tienen 3 victorias y una derrota y entonces el equipo de Panamá tiene 1 y 3. México tiene 1 y 2 y Colombia tiene 0 y 3. Eh, pa, Puerto Rico tiene 0 y 3, o sea que Puerto Rico puede perder hoy y ya prácticamente quedar eliminado porque solamente les restaría un partido mañana. Mañana se cierra la serie regular, entonces mañana Dominicana como siempre va a terminar jugando a, a las 8 de la noche frente a Venezuela, los navegantes de Magallanes que es el único equipo que falta Dominicana por enfrentarse. Para hoy, para el partido de hoy, Dominicana es un partido que ya buscaría toda la clasificación de manera automática si ganan el día de hoy, frente a la selección de Colombia, los llamados caimanes de Barranquilla de Colombia, así que se llama el equipo. Los muchachos de Panamá se llaman los astronautas de Panamá, Panamá, que ha ganado siete series de Caribe, porque ganó cuatro o cinco series de Caribe en la primera etapa eh, del 2000, del 2000, 1949 al, al 1960, que fue la primera etapa. Fíjate, Dominicana con un buen trabuco, creo que República Dominicana tiene todas las herramientas para ganar hoy, para proclamarse campeones. Mañana, mi, eh, martes, entonces termina la serie regular. ¿Qué pasaría? Clasifican cuatro equipos y se dividirían, se van a dividir en dos series para la final, con dos, dos series, serie, serie A y serie B. El equipo que quede en primer lugar, sea eh, Venezuela o República Dominicana, eh, jugaría entonces... El que quede en primer lugar contra el que quede en el cuarto el miércoles a las 3 de la tarde. El que quede en el segundo lugar se enfrenta a que quede en el tercero el eh, mismo miércoles a las 8 de la noche. Lo, esos dos equipos se van a sacar entonces los dos equipos que van a la final, que se jugará entonces el jueves. La final sería el jueves, eh, tengo entendido que es a las 3 de la tarde, o sea, la serie final. Felicitar a Robert, a todo el montaje, a todos los promotores de este gran evento, la Serie del Caribe, Juan Francisco Pollo Herrera, presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe, el amigo Vitelio bejía buen trabajo también, la lidón y también Satoshi Terrero, director de comunicación y prensa de la Liga Dominicana de Béisbol. Buen, uh, buen montaje, la prensa de Estados Unidos, la prensa de otros países que han venido a cubrir el evento, se han, se han sentido cómodos con esta asistencia que le ha dado República Dominicana, a, también a los seguidores de los equipos que han venido también a República Dominicana, de los cinco equipos que han venido a República Dominicana. El montaje del evento, eh, una buena comida que se le está dando a la prensa deportiva, también a los jugadores. Yo creo que en los últimos años no habíamos visto una serie tan, tan organizada. El estadio izquierda con nuevas luces, las luces League, que fueron montadas por el Ministerio de Deportes, que dirige Francisco Camacho. Y creemos que... Ha sido un éxito, ha sido un gran éxito esta Serie del Caribe. Esperamos que República Dominicana, los gigantes del Cibao, con ese trabuco que tiene y el buen picheo que están haciendo, sean los nuevos campeones de esta edición. En los últimos eh, años eh, se habían montado, en 10 años, que se habían montado en República Dominicana en la Serie del Caribe. Licey había ganado tres y Escogido había ganado dos. Después los venados de Mazatlán, los eh, cangrejeros de Santurce, eh, el equipo Hermosillo de, de México habían ganado los otros los otro, las otras series montadas en República Dominicana o en 11 ocasiones entonces de esas 11 ocasiones creemos que el equipo de los gigantes va a ganar esta serie que eh, ya termina entonces el próximo jueves que se van a enfrentar eh, tanto el equipo campeón de la serie A como el equipo campeón de la serie B Michael, Robert, tiene otra pregunta? Oye, sí, yo quiero, no pregunta, yo quiero, es porque tú acabas de dar un dato que a mí me llama poderosamente a la atención, Michael Cueva. ¿Cómo va a ser que Puerto Rico está en el filo de la muerte, Michael? Donde recordamos que los equipos de Puerto Rico siempre han sido estelares, Michael. Sí, eh, Puerto Rico no ha tenido como el mismo nivel competitivo, Robert, que ha tenido en aquellos años en los 90, en los años 80, cuando eran trabucos que traía Puerto Rico, recuerda tú mismo esa gran rivalidad que había entre República Dominicana y Puerto Rico, ya no hay esa gran rivalidad, Puerto Rico lamentablemente no es un equipo tan potente como esos años, ni tampoco Venezuela, Venezuela es un equipo que batea muchísimo, pero no tiene picheo, entonces no podemos eh, eh, diferenciar, podemos diferenciar, porque en aquella ocasión, en los años 80, en los 90, eran trabucos que venía República Dominicana desde Puerto Rico, parece que el nivel competitivo de la pelota en Puerto Rico no ha estado al alcance como República Dominicana, que República Dominicana ha sido ha sido, han ha habido equipos mejores que en esa época también, que en esos años 80 y 90, pero Puerto Rico no ha estado al mismo nivel de esos años. Michael, solamente reiterarle a la audiencia luego de ese detalle. Brevemente, Michael hay un incidente que pasó al concluir uno de los partidos en esta serie del Caribe, ¿qué fue lo que pasó con el compañero Mira, allá en la serie? Anoche, en la madrugada ya después que terminó el partido de República Dominicana y Panamá, anoche ganó ¿no? República Dominicana siete carreras por tres, el periodista amigo Dionisio Sol de Vila, que es el editor deportivo del, del diario libre, pues eh, un incidente contra Fausto Espinal. Fausto Espinal es un es un eh, agente aduanero y sí. que se encarga de importar pelota guantes, bate para distintas ligas y también para la Liga Dominicana de Béisbol Profesional él también es un, eh, es un ejecutivo no ejecutivo de la liga, sino que es eh, viene siendo como la persona que le vende las pelotas, los okay, bates sí. los una, re relación comercial una relación comercial la liga, que tiene sí, con la Liga sí, Dominicana de Béisbol sí. parece que ellos tenían esas rencillas personales hace, hace un tiempecito y se armó una discusión en el estado de Quisqueya después del partido eh, dice que él fue, le cayó atrás a él cuando iba a montarse su vehículo, en el, en el, su vehículo estaba parqueado ahí en la oficina del comisionado de béisbol, que es el amigo Junior Novoa, en y entonces ahí viendo el incidente, eh, parece que él lo agredió, y le dio un par de trompadas, así como se dice popularmente, hay una querella interpuesta ya por el amigo Dionisio Solevida, periodista, ya la hace de eh, salió con un comunicado pues, apoyando eh, al periodista Dionisio Sol de Vila, que es miembro de la ACD, compañero de la ACD. Entonces, este incidente pues, eh, se va entonces ahora a debatir en la Fiscalía, porque ya Dionisio Sol de Vila eh, fue a la Fiscalía y interpuso una querella contra este agresor que lo había agredido. Se llama Fausto Espinal, que es un agente aduanero y que es un agente que importa es de utilidad la deportiva para venderla aquí en el país, también es, es eh, propietario de varios eh, camiones de transporte, este es Fausto Espinal. Vamos a ver, ojalá que esa situación eh, se resuelva, no vaya muy lejos, porque está envuelto un compañero de la crónica deportiva, Dionisio Soldevila. Eso es así. Michael, y antes de marcharte un pronóstico final, República Dominicana, primer lugar, segundo, ¿quién encuentra? Mira, me quedo con Venezuela para el segundo lugar. Yo creo que... Eh, pues, Puerto Rico queda descartado en el día de hoy. Me parece que México podía clasificar México y Panamá. Eh, México y Colombia. Me parece que Panamá y Puerto Rico quedarían fuera en la jornada de mañana. Mañana que se cierra la vuelta regular. Pero para mí los favoritos: República Dominicana, eh, Venezuela y eh, México. Y también eh, el equipo de, de, de Panamá. De Panamá podrían, podrían quedar ahí en los primeros cuatro lugares. Pero yo descarto, primeramente a la selección de Puerto Rico, que son los eh, el equipo los, los eh, navegantes del Magallanes son los de Venezuela entonces la selección de Puerto Rico para mí es el equipo que va a quedar eliminado en el día de hoy Muy bien, Michael, agradecerte a ti tu tiempo como siempre nosotros hacemos una pausa retornamos de inmediato en este espacio